Hola, tenemos una excelente información, desde hace un tiempo en Noticias Caracol contamos con un intérprete sordo a lengua de señas colombiana, y ahora tenemos una excelente noticia, en Noticias RCN contaremos también con un intérprete sordo a lengua de señas, esto es algo muy bueno, los horarios de estos canales son, para Caracol de lunes a viernes, desde las 5 y 30 de la mañana a las 9 de la mañana. Sábados y domingos. Desde las 12 y 30 del día a las 3 de la tarde. Y para RCN, fines de semana. Desde las 12 y 30 del día a las 3 de la tarde. ¡Esto es algo muy bueno! Invitamos a toda la comunidad sorda a que vea estos noticieros de estos canales. Y así recibir la información. ¡Adelante! Oh,